Aye, pait puramo mi tacuña, hay puta y teseba era mi. Maeiza tambora eh, jaeta será ahí con mi. Aye, pait puramo mi tacuña, hay puta y teseba era mi. Maeiza tambora eh, jaeta será ahí con mi. Amoñe, ene, ahe compañe, ajo, pime, se lleva a arí. Ajo, pe, mamón, ajo, aje, a ver, aja, Ayer pa' el por mi momita kunya, sentaje se iba a y yo E' ima eco jore' a' ta' se mo' piri' pa' el pa' mi momita sentaje se iba E' ima eco a' ta' se mo' Amo y ser, se po' conmigo como un regalo hasta el mil chupéu de huevo a la página de imagen. se quedan duran, pero en la eh, ayuranta ero... Siempre te vi ver o Si sí, no lo merece, llega a ser. ¡Sí! Se va, se de mí. se Y tu reina terrestre, amada, vencida. Aunque oh, naceré, hijo y hijo, en boca de amado. Amame compasiva, imploro mi azucena. A mí, la niñaña, hija y cura, no No ves mi pobre alma. ¡Suma de Sin deningo o nacerá como nada Por eso iré cruzando, soliano e inconocido A esa vera no a depender esa ya ya ¡Gracias! Oh, magruture, Anita anita Yo quiero que tú borres mi nombre despreciado, a mi vieja y Cuba será imposible. y poseer Tiempo que vivo alejado, en el y juicio, y se trigueña a mí Triste, pensativo de día y de noche, y hay que huirse, pero es a mí Para amarlo, amolestar. Le voy para siempre lejos de tu lado. Se me hace más duro la guerra. Iba a oír, a tener lo un centavo, caño de bebaye pendeje, pí. La mataba a la ley. A más que ya ha ni te pide cuba, Regaba, o caramojo moco un día de plata. Y vos te amo. ¡Sata! ¡Un miba! ¡Eres! y se te va a cambiar se te la alegría o sea muy hay que ir hay de miro en el nivel o a mi papá de Abandonado, lo que no hay nada de ir A este comita a mí Y su vida o por ando va Que está y hijo no lo que está, se irón de ti No vale con ella ya Sendí de prenda los años me... Gracias. ¡Aquí en año Año yo me da voy a ver más, allá en tu mayo es perdida Y pensar, para picore e votar a sufrir la de ausencia, hay que te de presencia es una toro esa, sal, una toro esa. Otra temilla seguida, ánimo a mi querida, hija de mal de a que seguir, un tapé y por la beba, bebe guante y motiva, le hijo por la beba Se coge esta masa, la doy y que después quebrando. ¡Vamos! Yeah. Yeah. mi guía, mi reina del cielo. Soy y soy y y Tú eres mi moza y muy cariñosa y muy hechicera. Voy a But hey. El largo silencio, aquel de lluvia El cristal el sol dorado, su fúlgido esplendor Y la luna empañada y candido de salte, Y lleno de angustia, de audísimo dolor Por la promosa selva, terera pura tierra. bronda mil de consolado el cántico quejoso, el frágil picazón, el cual me rememora las horas ya pasadas en que tú me jurabas mil veces lo mejor y hoy lejos de ti, sin luz, sin esperanza es amada del piel de hija Conquistadores, más, bueno, ya se mueve, ya se muy ya ya se mueve, ya usted va a mi mira, va a gustarle a nosotros con ha esto a grabarse, ahí no habrá que llama, seco, seco, la firma, la, va, ya, pues, ya, pues, ya, pues, ya, pues, ya, pues, ya, pues, ya, pues, ya, pues, ya, pues, ya, pues, ya, pues, ya, pues, ya, pues, ya, pues, ya, pues, ya, pues, ya, pues, ese tuyo tuyo ya mi mi ella ya pues echa peste na señora veo llama seco Puto ng pe magual Cane oha he ya quiere tener y pa amar Hai ari cheta prime chañumi ma cheto pa Para quiero y amar a veia iqua pa amar Yeko ya ro llama i a se mandó se eres Ya he o, Ya a mi se muy un cara en yo Anto y Cuava el fe y mi Se mandó a te Hay un y se ni un papo Acuere Alfonso Roja Papi Romana Reyo Re la cruz, Vallejo, también, Federico Quintana, Carlos Gavilán, a Don Pais, a Lalo Garay, Ramón Gamara, Niño Carlos Jorge, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, esto es hay a la gente, a la a a a a a a la Se va a hacer de peina añonga rutal, nie mi mi ocupa, pues pecha pe, ya ve Janderera, pero que llama seco, güey. tú ya sabes. Oh <laughs> Y fumo, yo fumo, yo y el fumo, yo fumo, yo fumo, yo fumo, y El y los a Ayer tengo con Ayer con pero mira, amo y pa' haber y con comaray. vale, a ese <tose> lo hacemos padecer. Upe, vale, Upe, vale,